Mi cabello significa eh, fuerza, eh, cada día me hace recordar que pertenezco a una etnia a la afroamericana, eh, me gusta llevarlo así, no por querer encajar como antes lo hacía para sentirme más normal a las demás personas, para buscar una aceptación, sino que lo llevo así porque me gusta y hoy lo puedo tener trenzado, mañana, puedo tener mi afro, lo puedo tener lacio, pero ¿Qué significa eso? Libertad que puedo llevarlo como plazca.